Bueno pues vamos a pintar solo un poquito la, la cara, <ríe> me gusta un montón ver estas botitas, están súper graciosas, vamos a pintarle la cara de la forma que ya sabéis que caprichosa la lleva, que es de una forma muy muy muy suave, muy rapidita y muy sencilla, muy fácil y queda muy mona. Esta parte que veis aquí ya sabéis que yo hasta que no la tengo pintada y preparada para colocar en el cuello no suelo terminar de rellenarla porque se me, me da la sensación de que se mueve el relleno. Entonces primero la pinto y después termino de rellenarla y le doy forma y luego ya la uno al, al cuerpo. También con mi técnica del bolsillo eh, conseguimos que aunque sean pequeñitas también tengan movimiento sus cabecitas os aconsejo que lo hagáis quedan muy muy monas yo solo le voy a dar un poquito de negro al ojo después le voy a poner un poquitín de blanco en la parte de abajo y colorete hay veces que, que lo sencillo es muy bonito no necesitamos hacer grandes trabajos para que queden bonitos y, y resalten también el trabajo que llevan ellos mismos. Sabéis que vamos despacito iremos aplicando nuevas técnicas y, y nuevas cosillas iremos añadiendo porque yo creo que hay que empezar desde abajo cuando ya tengamos todo el concepto suficientemente claro entonces avanzar un paso detrás de otro firmes y seguras Le he puesto el número 8 de mis círculos para hacer el ojito. Con el número 8 quedan súper graciosas. Eh, vamos a, a limpiar un poquito el pincel y le vamos a aplicar un poquito de blanco. Solo para darle un poquito de luz en la parte de abajo del ojo. Tenéis mucha pintura, retiráis el exceso y sobre todo vais unificando, que no se noten los saltos. Con lápiz pastel en tono marrón, vamos a dibujarle un poquitín la naricita y la boca. Y las cejas también que también es importante marcarlas pequeñitas porque es que caprichosa es súper pequeña bien pues ahora con rotulador permanente de 0,4 milímetros le vamos a hacer el contorno del ojo y las pestañas así cuando ya le quitemos eh, las marcas del bolígrafo borrable ya tendremos terminada la carita fijaos qué rápido se puede pintar la carita de caprichosa las cejas las pestañas Y ya tendríamos la carita hecha Vamos a quitarle el bolígrafo porrable para ver cómo, cómo nos va quedando Pues ya solamente aplicaríamos colorete Y las, los puntos de luz. Voy a coger eh, este buril para uñas, eh, una de las partes que tiene más finitas, más delgaditas. Con esto le vamos a hacer los puntos de luz. vamos a dejarla secar y mientras seca y yo voy a recoger toda esta pintura y voy a cortar el, el sombrerito de, de nuestra caprichosa noela lo voy a hacer con polar en rojo y le voy a poner en la parte de abajo lo que hemos dicho de peluchito o polar en blanco eh, este patrón ya tiene márgenes de costura incluido tal cual lo pasáis eh, lo pasaremos a máquina por esta parte de aquí, por esta costura, coseremos por aquí, abriremos y colocaremos el, el peluchito blanco. Y ya tendríamos el sombrerito terminado, el gorrito de Manuela. Voy a recoger todo esto, voy a dejar secar un poquito lo que es la cara hasta que, que, deje que pueda utilizarla. Y voy a, a cortar y a coser el gorrete y ahora vuelvo pues he utilizado eh, lana muy muy finita mirad es súper delgada es la misma que he utilizado para los cordones de, de las botitas y le he hecho un montón de vueltas porque ya os digo que es súper súper finita eh, le he tomado la medida más o menos desde este, donde yo quiero que vaya hasta un buen largo porque aún no sé muy bien cómo la voy a peinar voy a ir un poco sobre la marcha eh, vamos a coger nuestra pistola y le vamos a poner un poquito en la parte de en la parte central la vamos a poner un poquito de lado vamos a apretar que coja un poquito de forma sin quemarnos y ahora vamos a traerla si le hacemos dos colas que era lo que yo tenía pensado hacerle creo que le vamos a tapar la gracia del vestido porque lo bonito es que lleve los, los brazos los hombros al descubierto entonces creo que la voy a dejar suelta y le voy a coger eh, con el gorrito tampoco se le va a ver mucho pero que digamos. También había pensado hacerle aquí unos cocos. Pero igualmente creo... mira tenía pensado hacerle algo así. Enrollar todo esto y enrollárselo aquí. Pero también me da la sensación de que se le va a tapar la gracia de del vestidillo. ¿Veis? No se le van a ver los hombros. Entonces la voy a dejar suelta, el pelillo eh, ya le he puesto lo de la técnica de mi técnica del bolsillo ya se la he puesto también a caprichosa Noela me gusta que mis muñecas tengan pues toda la vida que puedan movimientos y, y demás que es súper bonito sobre todo cuando las nenas las vemos jugar con ellas y les gustan ponerlas mirando hacia los lados y cambiándoles la ropita. En fin, las nenas son las que mandan. Bueno, vamos a ponerle también silicona aquí detrás. Y ahora vamos a peinarla y vamos a sujetar el pelito. Veis, es que todo lo que sea traer el pelo hacia adelante es, no sé, me parece que va a taparle mucho lo que es la zona de, de escote. Entonces yo creo que entre que tampoco se le va a ver mucho porque lo va a tener todo más que tapado con el gorro, pues tampoco nos va a dar para mucho más lo que sí le voy a dejar el pelito un poquito más corto, me apetece dejarle el pelito más cortito. Bueno, vamos a cogerla así, la peinamos y vamos a cortar todo esto. Mirad, yo creo que así nos quedaría súper bonita. Ahora le vamos a poner el, el gorrito. Mirad, yo ya lo he hecho. Eh, le he puesto el peluchito porque ya habéis visto que se forma una buena cuando se toca. Y solo he hecho esto. Lo he cosido a máquina, le, le he puesto un pompón cosidito con, un, con una puntada. Y ahora vamos a colocarle el, el gorro a nuestra caprichosa Noel. Noela Nuestra caprichosa Noela Lo vamos a bajar bien por aquí Y yo creo que se lo vamos a poner un poquito de lado Que le quede como más gracioso Para fijarlo me voy a ayudar De unos alfileres Hasta que le dé Con el lugar que a mí me gusta Yo se lo bajaré un poquito de aquí y ahora lo que yo haría sería bajarle este pico un poquito. Por ejemplo, así. Mirad, es que le queda súper gracioso. Le voy a coger aquí con una gotita de, de silicona y voy a doblar de esta forma. ¿Veis? Y ya se mantiene. Y ahora en esta parte de aquí le voy a dar un punto de silicona. También para para sujetarlo al, al, al pelito. Ya veis que es súper, súper fácil de hacer. Mira qué mona. <ríe> Está graciosísima. Está monísima así. Y aquí también le voy a dar otro punto. Me están dando ganas hasta de cortarle más el pelito. Y se lo voy a cortar. Se lo voy a dejar un poquito más corto. Y aquí le voy a poner un poco más. Otro pile. Así. Ah, bueno pues nos iría quedando así la verdad es que a mí me encanta así como está ¿eh? pues no, no le voy a cortar más el pelo el, la lanita esta se la voy a dejar así pues así nos ha quedado nuestra caprichosa mamá Noela, mirad qué mona, con estas botas tan chulas, es una monada. Voy a recoger y ahora vuelvo. Pues mirad, me he venido un poco arriba y he cogido un, un limpia pipas en blanco, Ahí de todos los colores, podéis coger el color que os guste. Tenía uno, mirad, con un limpiapipas le hacemos un círculo. Yo he utilizado un, una forma de cono o similares, ¿veis? Vosotros, lo, vosotros lo, lo cogéis, lo hacéis en redondito, sacáis como una especie de molde. Yo he cogido otro cono que tengo un poquito más grueso que este, ¿veis? Por eso es una, una medida distinta, pero ya os digo, eh, cogéis la medida que, que mejor os convenga y solo le echo así para cerrarlo esta parte la he cortado se corta muy fácilmente con una tijera y una vez que ya tenemos la forma hecha veis que tendríamos una coronita para ponerle a, a nuestra caprichosa noela yo ya la tengo aquí y he cogido dos cintas una en color plata y otra en color rojo y he hecho una lazada uniendo las dos. Con las dos a la vez. Y ahora le voy a poner justo donde le he puesto el cierre. Aquí le voy a poner el lacito. Un poco de lado. Con un poquito de silicona. Lo aguanto y lo pego. Cortamos un poco. Todas estas tiras. Si nos parecen muy largas. Y creo que la, la roja me va a dejar rizar. Un poco. Así. Ah, Lo justo. Y esta no creo. Pues sí, sí que riza. Bueno, pues mejor. la vamos a dejar así. Y ahora le vamos a quemar. Las, las puntitas sobre todo la plateada porque esta es prácticamente plástico plástico plástico quemamos todas las, las puntitas Y ya tendríamos la coronita que acompaña a nuestra caprichosa. Bueno, pues mirad, he estado haciendo una prueba y he visto que, que queda bastante bien. Eh, yo tenía ganas de utilizar este bastidor que ya hace un tiempo lo compré y la verdad es que me gustó mucho. Y quería utilizarlo para poner una muñequita sentada. Y hoy lo he, me he acordado y bueno, he decidido sentar a, a caprichosa. Mirad, quería que vieseis que no se mueve. Por más que muevo el, el bastidor, caprichosa, está quieta. Y bueno, me ha sorprendido y quería comentaros cómo lo he hecho. Porque en un principio estaba como jugando un poco a ver cómo la, la pegaba porque no quería pegarla con silicona, quería coserla. Y mirad lo que he hecho ha sido coger hilo de muñequería y una aguja normal. Y entonces le he dado, mirad, ¿veis? La he sentado para tener un, una, una, una idea. La he sentado y he empezado a pasarle hilos así, tal cual, sentadita, sujetándola por un lado y pasando, cogiendo un poquito de aquí y un poquito de aquí. Fijaos de qué forma más tonta me ha quedado quietecita y que no se mueve yo pensaba que tendría que ponerle más, más sujeciones en cabeza en, en bracitos y tal pero no es que de verdad me ha sorprendido muchísimo mirad solo le he pasado así veis eso sí apretando fuerte pero nada más eh, solo cogiendo una parte y la otra veis y ya haciendo esto me he dado cuenta que mirad cómo queda. ¿Veis? No se mueve. No, no, no se va para atrás, no se va para adelante. Está súper, súper cogida. Entonces, lo que voy a hacer va a ser rematar aquí. Eso sí, eh, tenemos que ir tensando bastante. Pero bueno, eh, estoy contenta con el resultado. No sé, eh, pensé que tendría que ir pegada. Y además cogida con hilos de estos de, de pescar que llaman, de estos transparentes pero no, no, ha quedado mucho más sujeto de lo que yo pensaba ¿eh? la verdad bueno, pues yo voy a poner aquí un nudo voy a hacerle otro más y voy a, a pasarlo, ya sabéis, escondido que a mí me gusta esconder el hilo Y ya corto. Fijaros cómo queda. ¿Veis? Queda bien sentadita. Bien firme. Pero no se nos mueve del sitio. Mirad. Es que queda súper bonita así. Así sentadita. Queda súper graciosa. Por lo menos a mí me gusta. No sé. Me... Ya os digo. Me ha sorprendido un poco. Porque no pensé que... Que se mantuviera así. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser un lazo. Aunque os digo que me gusta el bastidor por el tema de, del taller. O sea que aunque se viera realmente no, no me preocupa mucho. Pero voy a hacerle un, un lazo grande. Bueno pues lo que voy a hacer va a ser coger un rectángulo. Mirad he hecho un rectángulo de... 9 por 6 más o menos y lo que he hecho ha sido doblarlo a la mitad y después a la mitad y de esta forma le he dado un corte aquí en el centro para hacerle estos picos y con esto voy a hacer un, un lacito para ponerlo al lado como tiene mucho rojo lo voy a mezclar con verde Y voy a coger otro rectángulo que sea un poquito mayor que el rojo y lo voy a poner por detrás esto lo hacemos un poquito a ojo vale mirad con que le dejemos un centímetro será suficiente Doblaremos a la mitad. Vamos a darle ese centímetro que necesitábamos de más. Le daremos también aquí. Le daremos aquí. Y de esta forma ya tendremos el lazo. Entonces vamos a cogernos por el centro. Vamos a hacerle un lazo grandote. Le vamos a coger, por ejemplo, por aquí tensamos el hilo y le damos forma al lazo. Vamos a darle una vuelta y otra vuelta y lo. Ponemos un poquito bien, que nos quede un poquito gracioso y ya de esta forma tendríamos el lazo hecho. Vamos a ponerle aquí detrás un par de nudos. Y mirad de qué forma más rápida tenemos hecho este lacito. Ahora lo vamos a pegar aquí. Y lo vamos a hacer también, va a ser ponerle unas perlitas. Como estamos en Navidad, pues vamos a ponerle brillantitos. Mirad, una cosita así. ¿Veis qué mono? Pues lo vamos a pegar por la parte de aquí atrás. Esto lo compro en los bazares, se pueden recortar de uno en una las piezas sin que se, se estropee ninguna ni se pierda ninguna bolita, van geniales la verdad, me gustan mucho, cada vez que las veo suelo comprar y tengo de, de varias medidas y varios, varios diseños, quedan muy bonitas ahora cortamos sin miedo porque ya os digo que no, no se va veis quedan enganchadas unas a otras esto lo venden por metros no es barato pero tampoco necesitamos mucha cantidad bueno pues lo vamos a dejar así mirad qué gracioso queda súper súper bonito y esto lo vamos a pegar. Al, al bastidor. Le voy a poner una gotita de pegamento al gorrete porque se está moviendo mucho y no me gusta tener que estar colocándolo a cada momento. Vamos a darle aquí un poquito de vuelta. Y se lo vamos a poner aquí. Así. Ahora este se lo vamos a poner con silicona y lo vamos a pegar aquí. Ya os digo que lo voy a tapar pero me gusta mucho que se vea el, el bastidor. Que se vea que es un bastidor de costura. Mirad, de esto que tengo, que le hemos puesto al lazo, voy a cortar un trocito y se lo voy a poner arriba en aquí, en la unión de, de esas florecillas. Voy a ponerle el brillantito, este. Creo que voy a necesitar una pinza. O ponerle aquí. La gotita está en poca cosa y ponerle aquí. ¿Veis? Un pequeño toque de, de brillo. Y ahora ya sí creo que Caprichosa Noela está terminada. Mirad qué mona queda. Súper, súper bonita. Aquí subida. Luego le haré las fotos porque queda más bonita. Aquí no tengo espacio para que la veáis. Pero mirad, es que queda firme, completamente firme. No se mueve para nada. Queda súper, súper bonita. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me ha encantado hacer a Caprichosa Noela. Me parece que ha quedado muy bonita, muy simpática. Y sobre todo como ella es eh, muy dulce. Tenemos... También su corona particular, aunque no sé si terminaré de ponerla porque ya es demasiado, demasiada cosa la que lleva puesta. Pero bueno, es también una idea con la que podéis jugar a la hora de, de decorar vuestras muñecas ahora de cara a Navidad. Y bueno, pues eh, si te ha gustado este tutorial, dale un like a mi canal, que los dos te lo agradeceremos. Un beso amiga y hasta siempre. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.